Hola blockers, aquí tenemos otra vez otro paquete. Axo. Vamos a ver qué es lo que tiene. Como ya es costumbre, este unboxing. Ay, está grandecito, eh. Y bien a ver el primero no nada más. se trata de un upgrade que le doy a mi roboto. que que tenía no contaba con las armas recordemos que esta es una versión prototipo que salió de roboto para el landshark bien esta es la primera figura veamos qué más tenemos por aquí con la ayuda del exacto dale viene cargadito siempre haciéndolo que me diga precaución y vienen dos bolsitas la primera y aquí pues una una carta que me envía mi amiga Sonia Gracias Sonia Yo creo que se trata de Algunos regalitos que Siempre me manda Esta vez me mandó Unas liguitas Para mis chicas Y chequense nada más Un llavero del Capitán América Muchas gracias Sonia <ríe> Muchas gracias y bueno, prosigamos. ¡Ay, ay, ay! Ya podemos darnos una idea. Bien, muy bien empaquetado todo. Veamos. ¡Bien! Nos acaba de llegar, pues, otro prototipo de Skeletor. Sí, ya lo teníamos pero pues ya saben tenemos la que nos faltaba esta versión de danaeris que es la versión que nos faltaba ya con estas tengo las tres versiones. Espectacular. Y esta... ¿Qué tal? No estoy seguro. ¿De quién es? Si ustedes saben, ahí me lo dejan en los comentarios. Ay. Si saben, me lo dejan en los comentarios de quién es. Pareciera... Bien. Si saben quién es, ahí me lo dejan en los comentarios. excelente figura para para incrementar la colección de Juego de Tronos y siguiendo con Juego de Tronos voy a echar un ojo a este Jon Snow nada más y nada menos que Jon Snow incremento un poco más la colección de cuatro de Tronos. y es una colección a la cual yo solamente le estoy entrando como prototipo tal vez eh, después la... me anime a tenerla en su versión de comercialización pero por lo pronto me estoy enfocando solamente en los prototipos Este es el último paquetito, la verdad es que está también muy prometedor. ¿Qué tal? Seguimos entrándole también a Call of Duty. Disculpen. Vemos aquí. No sé si sea polvo o. Oh. De polvo Donde probablemente Quedó olvidado En algún lugar Pero miren además. De igual forma también Call of Duty Solamente le estoy entrando A prototipos Y pues Parece ser que los los esqueletos no se acaban aquí tenemos otro más controlotecito y pues vengase para acá aquí tenemos nada más y nada menos que human faces Este trae eh, pues el casco con el pecho en color azul. El otro que tengo es color amarillo. Así que se puede, este puede ser un first shot mientras que el otro es un test shot. Es la diferencia. Uno es, otro y otro, ¿no? Uno es la prueba y este es eh, pues el primer. Eh, tirajeo first shot y por último la cereza del pastel este roboto sí que vendría a ser pues el prototipo del prototipo esta es una versión anterior Después de siguió este Fueron Cinco figuras de Masters of the Universe Tres figuras de Juego de Tronos Y una figura de Call of Duty. Me espero que os haya gustado el video, Blockers. ¡Cambio fuera!